Ahora ya podemos obtener el tipo, y como podemos obtener el tipo, ya no vamos a necesitar pasar el tipo. Pero para eso, ahora vamos a tener que pensar que nuestras funciones de añadir componente, en vez de recibir un componente genérico como hacen ahora, ya van a tener que recibir un componente concreto. ¿Vale? Porque ahora podemos hacer lo mismo, este método de addComponent puede ser un método específico para cada componente. Igual que hemos hecho con todos los demás, ahora podríamos tener un add component para el componente de render, add component para el componente de position, add component para el componente de health, y para eso creamos una plantilla para que se nos vayan generando los add components de cada tipo de componente. ¿Vale? Así que esto generamos una template. De hecho, a este le voy a llamar. Así que me gusta más, que es tipo de componente, ¿vale? Y en vez de poner componente, ahora ya no tenemos por qué hacer una recepción de un componente genérico, podemos recibir un componente concreto, un componente específico, el, de, el que queremos. Y no necesitamos el parámetro tipo, porque ya podemos obtenerlo por nosotros mismos. Es decir, ahora que tenemos este componente, ¿cómo obtenemos el tipo? Voy a hacer getComponentTypeId y ¿qué pongo? Esto es lo que tenía antes. ¿vale? Yo hacía getComponentType para un tipo, sin ponerle nada porque no tiene nada, y el tipo se lo paso para que me genere las instancias. Y ahora ya obtengo el type. Todas las veces que me haga falta, obtengo el type del component type el que sea. ¿vale? Y esto, nuevamente, son funciones add component que van a ser distintas una para cada tipo que yo llame. ¿De acuerdo? Y cada una de ellas tendrá su llamada aquí con un tipo, render, position, lo que sea, que llamarán a su vez a esta y generará distintas también. ¿Vale? Y ahora esto funcionará igual, solo que ahora ya nos estará haciendo un cast. Porque aquí esto de aquí sí que tiene components, y esto es un componente concreto. ¿Sí? ¿Vale? ¿Hacemos lo mismo con GetComponent? Eh, tempate... es otra cosa. Vale, ¿qué cambios tengo que hacer aquí para que mi función GetComponent sea específica para cada tipo y se genere a partir de mi template? Ya no necesito el parámetro pero si no lo necesito, lo tendré que obtener, ¿no? Puedo repetir esto de aquí. ¿Vale? Para saber el tipo, según el tipo de componente que del que sea esta función. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Qué más cambios tengo que hacer? ¿Castear el return? Antes de castear el return, debería hacer alguna otra cosa, ¿no? ¿Qué debe devolver esta función getComponent asumiendo que para cada tipo se va a crear una específica. Debe devolver el tipo específico que se haya creado. Pero, cuando yo tengo un it ITSECON, ¿de qué tipo es? Porque esto sale del vector de componentes, y el vector de componentes almacena punteros a component, no a el tipo específico de componentes. Así que esto sí que hay que castearlo. Porque el downcast si no, no va a funcionar. Aquí esto es de tipo component y yo tengo que devolver un CMPT. ¿Sí? Así que puedo hacer esto. ¿no? Que es lo que tenía antes que estaba haciendo yo fuera, pero ahora lo hago aquí. Y esto se genera para cada tipo... Evitando, además, que aquí haya errores, porque esto lo va a generar la plantilla. Si está bien una vez, está bien para todas. Porque si yo llamo al GetComponentRender, aquí pone render. Y si llamo al GetComponentPosition, aquí pone position. Y no hay posibilidad de que yo me equivoque, porque se genera. ¿Vale? Esas son ventajas de las templates, que son específicas de tipo. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Nos falta la versión const, ¿no? Que también necesitamos una versión const para cada tipo no tenemos una versión cons genérica, necesitamos una para cada tipo aplicando lo mismo de arriba aquí necesitaremos un CMPT ya no tenemos que pasarle el tipo porque podemos hacer lo mismo que es obtenerlo de aquí aunque nos hace falta Aquí ya no pasamos el tipo, ¿no? Si estamos llamando a la otra GetComponent, ya es la otra la que lo hace. ¿Qué más cambios tocan hacer aquí? Yo aquí estoy llamando a GetComponent, pero GetComponent es un template. Tengo que decir de qué tipo. ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de las que se van a generar es la que llamo? ¿Cuál es la que tengo que llamar? La que es del tipo que me estén pasando aquí, CMPT. ¿Sí? Y aquí convierto a Cmp. ¿Sí? ya lo que he hecho es generar plantillas con todo ahora ya se puede generar para cada tipo de componente la suya con lo cual ahora aquí ya no tengo que hacer el cast porque esto ya me lo va a devolver casteado según el componente que yo pida, porque yo ahora ya no tengo que ponerle el tipo aquí sino que le puedo decir que lo que quiero es render componente ¿O no debería de poner esto? ¿Es esto lo que tengo que poner? Esto también es una plantilla. Pero esta la voy a quitar de plantilla de momento. Vamos a hacerlo a mano. Render component, ¿vale? Y el de wind16t, que es el que tenemos abajo, ¿sí? ¿Está claro, no? Yo ahora ya le paso el que quiero, y como es todo eso, ya hemos hecho que instancie los valores, que nos devuelva el tipo... Ya no tengo que decirle el ID de tipo, él ya lo coge. Ahora me vengo aquí abajo, y ahora todos estos que instancio... Claro, el add component ya no lleva esto, ahora lleva el tipo. Pero ojo, fijaos, ¿por qué compila esta línea y no se queja si no le he puesto el tipo entre llaves? No, no le paso un void. O sea, autoprediction, no se llama así, pero bueno, add component requiere que le diga el tipo. ¿De qué tipo es este add component? ¿Eh? No, por defecto no hay, un, no hay tipo por defecto, eso no existe. ¿Es capaz de deducir? ¿De dónde deduce el tipo? La variable, ¿cuál? R. ¿Qué tipo es R? Si yo llamo a add component y le estoy pasando un render component win 16, que este es el cmpt, porque eso está puesto así en, en, el, en la plantilla, él ya deduce que necesariamente tiene que ser eso, no puede ser otra cosa, porque yo no puedo poner aquí una instanciación a int y pasarlo en render component. Eso no funciona. Si nos vamos aquí arriba, a la template, y nos vamos al add component que tenéis aquí, addComponent component recibe un parámetro de ese tipo de componente. Yo no puedo pasarle aquí un int y aquí decir que es un render component ni viceversa. Es el mismo. Él lo deduce. Y eso es de C ⁇ 17. Es Class Type Argument Deduction, CTAD. ¿Vale? Lo deduce. Con lo cual me ahorro ser verbose con estas cosas. ¿Vale? ahora el draw que lo he hecho específico no me hace falta que le ponga nada todo esto ya debería funcionar o ahora es cuando revienta todo todo lo que hemos hecho hasta ahora reventará vamos a ver qué dice Celang hemos hecho un montón de templates y todo ha ido a la primera ¿seriously? ¿funcionará? ¡Ojo! A la primera. Espectáculo, ¿eh? Sí, pero no puedo hacer un clean porque solo tengo un fichero. Solo hay un fichero. Se compila todo siempre. ¿Vale? Ojo que en, en un par de horas nos hemos hecho un sistema genérico de componentes. Algo para lo que llevamos todo el curso. Es posible. Dime. Sí. Sí, sí, está claro que esto no es eficiente de la caché, no los tenemos ordenados, pero... El propósito es, estamos viendo los tiempos de vida, las templates, vamos entendiendo todos estos detalles porque luego hay que aplicarlo al nuestro bueno de verdad. ¿Vale? ¿Vale, por qué he hecho esto? Es que una cosa, porque el render he dicho, voy a hacerlo específico, y lo he metido así como, voy a hacer esto porque me apetece, o tal vez porque si hago esto, ¿qué tengo que hacer para hacer un draw específico del render component que yo quiera? Le tengo que pasar tipo aquí al get component el tipo que yo quiera, ¿no? Vale, vamos a hacerlo. Aquí el tipo draw es el tipo de estos de aquí, ¿no? Que fijaos que aquí no lo puede predecir, pese a que los tipos que le pasan de aquí son entidades de entity. Pero no puede predecirlo porque el tipo es otra cosa, no es la entity, es el render component ¿Sí? Vale, técnicamente esto va oh. y funciona, ha compilado. ha compilado, maravilloso, me ha dejado muy mal, vale, yo esperaba que fallase pero no lo ha hecho. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo sé ahora mismo, pero bueno, hay un motivo y es que debería, debería fallar, ah, porque estoy usando entity aquí, vale, si lo que le pasa en vez del entity es el render component, entonces es cuando tengo el problema, vale, hay un, un problema de resolución de nombres que lo voy a contar así por encima, vale, porque no tenemos más tiempo, y es que a veces os podéis encontrar con que yo llamo al get component, que esto es un método que es template, por tanto se tiene que instanciar, y ahora lo que ocurre es que como esta e es una variable no dependiente, que es lo que está pasando aquí, la variable es no dependiente, de hecho, puedo hacer que esto lo sea para que veamos el fallo, ¿vale? Supongamos que puedo tener distintos tipos de entidades y se lo paso como plantilla, ¿vale? Así que aquí le digo que quiero un ss entity ¿vale? Mi draw puede dibujar distintos componentes y distintas entidades. Ahora mismo no es que tenga una utilidad práctica especial, solo ver que algo no va bien. Y es esto. Fijaos en lo que dice, porque Celange es muy específico, si volvemos a G++, con G++... Nos va a doler. Si sabemos mucho de C++, esto lo podríamos entender. Pero no es el caso. Expected primary... Que, por cierto, no sé si habéis dado cuenta que a veces salen los mensajes en castellano y a veces en inglés. Según. Tiene bipolaridad en el lenguaje. Es como Harry Potter que habla, habla lengua parcel y no sabe cuándo lo hace. ¿no? Pues se le pasa al compilador. ¿Vale? Que esto es como lengua parcel, total, no lo entendemos. ¿Qué más da? ¿Vale? Expected primary expression before, aquí, ahí esperaba una expresión primaria. ¿Qué, ¿Qué narices es eso? ¿Y por qué? Vale, este es lo último que vamos a ver hoy y el detalle es importante. Ahora, antes la variable e, fijaos que me dice desconocido, antes la variable e era de un tipo conocido y por tanto no dependía del tipo que yo le paso como plantilla. Ahora la variable E depende directamente de este tipo, con lo cual, la primera vez que pasa, él no puede parsearla, lo tiene que parsear la segunda, que es cuando nosotros le decimos que esto es un Entity, de modo que genera el Entity y llama, pero cuando hace eso, tiene un pequeño problema, y es que esta llamada GetComponent, él presupone que es un método, no un método template. Eso es lo que presupone cuando la genera, de modo que estas llaves de aquí para él serían como el operador mayor y el operador menor, sin más, porque él presupone que esto es un método porque tiene que presuponer algo el compilador para generarlo, pues es como funciona la generación de código, ¿vale? Bueno, no tenemos mucho tiempo, tampoco me voy a meter, no vamos a dar una clase de lenguajes, ¿vale? Pero él tiene que presuponer, como lo está generando, que lo que viene a continuación es un método, esto no es un método, es una template. Nosotros tenemos que decirle explícitamente ojo esto a lo que estoy llamando no es un método es una template es un método plantilla, ¿vale? Y eso Celang nos lo dice explícitamente. Fijaos lo que pone señala ahí y dice pon template ahí, ¿vale? Use template keyword to treat getComponent as a dependent template name. ¿Vale? Usa la, la palabra template para tratar getComponent como un nombre de plantilla dependiente. Ahí tenéis lo que os he explicado antes de que la E es dependiente y él presupone que es un método en vez de una plantilla. Así que, aquí simplemente es esto que os va a parecer raro, pero es así. La llamada es punto component, para especificarle que no es un método, es un método plantilla. Y eso solo pasa cuando esta variable en la que estamos usando es dependiente del tipo de generación. Por eso sale lo del dependent type name. ¿vale? Esto, si os sale, es exactamente eso. Así que ahora, esto, si lo compilamos, debería ir y hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Uf, vaya, lo compila con los dos, con los dos debería ir. Y funciona. ¿Vale? Tenemos unos pocos minutillos para dudas porque habrá que recoger rápido. Así que si tenéis alguna duda la resolvemos. Si no con esto ya tenemos una idea clara de las templates que vamos a usar a partir de ahora. Y ya podremos pasar a meterlo en nuestro motor y hacer cosas chulas con las templates. Dime. Que si hay un límite máximo de type names, quieres decir que si al template, yo aquí. Uh, ¿Dónde está la. aquí? Que si le puedo. Si esto tiene un límite, pues supongo que dependerá del compilador, para ser exactos. Es decir, el límite si lo pones a mano. Porque hay una forma de hacer templates con argumentos variables. Eso se puede hacer, pero los argumentos variables no es lo mismo que poner a mano un montón, que tendría que parsearlo el compilador supongo que el compilador si se los pones a mano tendrá un límite, no lo sé, el límite probablemente sea tan alto que no lo vayas a usar nunca quiero decir, a lo mejor te permite 128 argumentos que 128 argumentos a mano igual no es muy viable ¿vale? quiero decir, algo así pero sí que es verdad que cuando quieres muchos, lo que vas a acabar usando es un, una plantilla con argumentos variables es si decir, le meterás un argumento con un punto suspensivos, ¿vale? que es la elipsis y de ahí ya puedes meterle los que quieras. Aunque supongo que también tendrá límite, pero bueno, ya será alto, digo yo. ¿Alguna duda más? ¿Se ha entendido todo? ¿Habéis entendido cómo se generan los métodos, las plantillas, tal? Todavía nos ha quedado una parte que es quitarnos de en medio la herencia. Eso ya lo haremos la semana que viene. Si la componente... A la vez, el tecure, si a más... por ejemplo, la componente ni ni yo, cuando lo Sí, si yo ahora mismo creo una componente de tipo. ¿Dónde tengo las componentes aquí? Yo aquí tengo mi componente esta, puedo crear una de tipo IA component T Vale, y a mi IA le pongo, pues yo que sé, eh, yo que sé, así, por ejemplo, que no tiene nada de lo anterior, si yo ahora intento llamar a draw, en vez de con render component, le pongo un IA component, tengo errores. Porque es lógico, no existe X, no existe Y, no existe SP. A la hora de generarla, la compila y eso no funciona. ¿Más? ¿Qué pasa si esa función draw en función del tipo se dibujase de una forma u otra con unas variables? Moderadas? ¿Qué pasa si la función draw se tuviera que dibujar distinto en función del tipo? Que podríamos intentar hacer más, más magia con las templates para que nos genere distintas cosas. E incluso podemos hacer especialización parcial. Pues si tienes un tipo que concretamente se diferencia de todos los demás y todos los demás son iguales, puedes hacer la template general para todo y una especialización, que sería otro código concreto que dirías, este es el código específico para este tipo. De modo que tú dices, si tienes un tipo cualquiera, usa esto. Y si te viene el tipo dibujado de mis pelotas super guay, usa este. ¿Vale? Eso es especialización parcial, que lo podemos ver más adelante.